Talkin basó el hobbit y el anillo único en el relato del enano Anbari, a quien visitaron en su cascada Odin, su hermano Honid y Loki, donde mataron accidentalmente a una nutria, que era un enano transformado. Su familia pidió que rellenaran y cubrieran su piel en oro como compensación. Así que le pidieron al enano Anbari su oro y el anillo para encontrar más, pero este lo maldijo. Los hermanos del enano muerto mataron a su padre por el oro, pues el anillo corrompía. Uno de los hermanos se transformó en dragón y se quedó con el oro, mientras el otro mandó a su hijo adoptivo para recuperarlo, planeando matarlo cuando le devolviera el oro y el anillo.